Nadie es indispensable. Nadie es indispensable en la vida de nadie. Toda persona tiene un tiempo definido en tu vida y un personaje especial en tu historia. ¿Quién se va, que le vaya bien? ¿Y quién llegue, que bienvenido sea? Sentimientos mueren, sentimientos nacen. Amistades se acaban y otras empiezan. Solo sé feliz. Todo en esta vida se termina, aún algo tan trascendental como el amor entre dos personas tiene fecha de caducidad. Y recordar lo efímero de la vida nos permite disfrutar de aquellas cosas que vivimos y nos permite aún más vivir el presente. Pero ¿qué ocurre cuando nos es imposible dejar que alguien se vaya de nuestras vidas? Cómo lidiamos con las emociones que nos perjudican y nos orillan a pensar que nuestra vida fue la que se terminó desde que la otra persona se fue. Bien, hoy en este video quiero llevarte por 10 pasos esenciales que te permitirán dejar ir a una persona y darte cuenta en realidad que todos en esta vida somos fugaces, efervescentes y que solo estamos aquí por unas horas, unos días, unas semanas, meses y a lo mucho, unos cuantos años. Este viaje, que emprenderemos este video, es un viaje hacia una nueva forma de ver la vida. Asimilaremos esto como un proceso más en tu crecimiento, y finalmente, cuando termines de escuchar este video, sentirás que un peso se te fue quitado de encima. Empecemos. Paso 1. Todo obedece a un ciclo. Los ciclos en la naturaleza, obedecen meramente a una ley de conservación y transformación de la materia lo que hoy es un pájaro devorando a las hormigas mañana será un cadáver que alimente a una colonia entera imagina que la vida es como una flor la semilla de la flor representa el nacimiento y al germinar la flor comienza a crecer y desarrollarse la flor puede representar el periodo de crecimiento y madurez de la vida, donde hay muchos cambios y experiencias que contribuyen a su belleza y fragancia. Sin embargo, como todas las cosas vivas, la flor también eventualmente comienza a marchitarse y finalmente muere. De manera similar, las amistades pueden tener un ciclo de vida similar. Cuando dos personas se conocen y comienzan a interactuar, pueden sentir una conexión inmediata como la semilla de una flor que germina. A medida que la amistad se desarrolla, puede florecer y dar lugar a experiencias maravillosas. Sin embargo, con el tiempo, las personas pueden cambiar, evolucionar y tomar caminos diferentes en la vida, al igual que las flores que eventualmente marchitan y mueren. Comprender este ciclo natural, es crucial, porque de ello depende que podamos engendrar una relación de armonía con el medio. No pelarnos con el curso natural de las cosas, sino antes bien, entender que esto es tan natural como que esa misma flor un día germina y luego, llegado un tiempo, éste muere. Otro aporte lo encontramos en la filosofía existencialista, la cual sostiene que la vida humana es inherentemente transitoria y efímera y que la muerte es una parte inevitable de la existencia humana. Los existencialistas creen que esto puede llevar a una mayor apreciación de la vida y de nuestras relaciones humanas, ya que nos recuerda que el tiempo es limitado y debemos aprovechar cada momento al máximo. Paso 2. Todo mundo está a tu lado, hasta que deja de necesitarte. Es duro y cruel decirte esto, pero no todas las relaciones son enteramente por espontaneidad. Es decir, no es tu forma de ser lo que gusta a la gente, es lo que obtiene de tu forma de ser, lo que en realidad les atrae, podemos tener una explicación más interesante casi al final de la teoría del apego que dice. Nuestras relaciones humanas son en gran medida influenciadas por nuestra primera experiencia de apego en la infancia y que la calidad de estas relaciones tempranas influye en cómo interactuamos y nos relacionamos con los demás a lo largo de la vida. Esta teoría también sugiere que nuestras relaciones pueden ser efímeras si no se satisfacen nuestras necesidades emocionales y de apego. En cierta medida. Tú dejaste de ser emocionalmente útil para una persona, con lo cual la necesidad de estar a tu lado se vuelve totalmente invisible. Esto supone que la otra persona cambia de gustos, preferencias, necesidades y deseos. Y entre estos estás tú. Eso por supuesto también te puede pasar a ti. Un día despiertas y sientes que ya no tienes afinidad ni conexión con alguien, así que finalmente el encanto se rompe y ya no quieres dormir en la misma cama con esa persona. El efecto se ha acabado. Paso 3. ¿Es verdadero amor lo que sostenía tu relación? Esta pregunta es base para comprender la complejidad de una relación, porque nos permite ser honestos en cuanto a si la relación era de verdad una basada en el amor, era tan solo algo que confundimos con amor. Pausini lo resume así. Amores tan extraños que vienen y se van. ¿Qué en tu corazón sobrevivirán? Son historias que siempre contarás. Sin saber si son de verdad. Y es que estos amores a veces están confeccionados en el molde del eros. El amor eros se refiere a un tipo de amor romántico y pasional que es impulsado por la atracción física y sexual entre dos personas. Se originó en la mitología griega, donde se creía que el dios Eros era el dios del amor y de la pasión. El amor Eros se caracteriza por una fuerte atracción sexual y física entre dos personas. Este tipo de amor implica una intensa conexión emocional y física y puede ser experimentado tanto en relaciones a largo plazo como en encuentros casuales. Entonces puede que lo que tuviste con esa persona nunca fue más que amor a medias. Aceptarlo es otro paso para darte cuenta que esa persona no es indispensable para ti. Paso 4. Todo está en constante cambio. Lo estático es totalmente antinatural. Existe la energía cinética que un cuerpo posee como resultado de estar en constante movimiento. Es la energía que tiene un cuerpo al moverse. Lo mismo pasa acá. Los cuerpos, como las personas se mueven, se agitan y se ubican en diferentes momentos de la vida. Si tuvieras una cámara especial que fotografiara a una persona a una vez por año de vida durante toda su vida, encontrarías que cada foto mostraría a esa persona en diferentes posiciones. Un día, graduándose de arquitecto, en otra foto, teniendo un hijo, en otra envejeciendo, en otra teniendo a su segunda pareja, en otra muriendo. La psicología social estudia cómo las personas interactúan y se influyen mutuamente y sostiene que las relaciones humanas son inherentemente dinámicas y cambiantes. La teoría del balance social, por ejemplo, sugiere que las relaciones pueden cambiar o disolverse si hay un desequilibrio en las creencias, actitudes o valores compartidos entre las personas. La dinámica social es altamente cambiante y no pueden ser para nada detenidas ni en el tiempo, menos en el espacio. Tratar de capturar a una persona es como tratar de retener el aire entre las manos. Entender la dinámica constante de las personas es clave vital para aceptar que de todas maneras se tendrá que ir. Hace indispensable a una persona no solo funciona como un discurso empoderador que te hace sentir autosuficiente e independiente. Es que la sola idea de entenderte como indispensable para la otra persona, o que la otra persona te sea indispensable, es totalmente antinatural, no concuerda con la dinámica común social. Es como tratar de hacer que un guepardo coma pasto. Contrariar la naturaleza de la dinámica es tanto como querer apagar un incendio con un simple soplido de nuestras bocas. No se puede entender que no podemos hacer eso, es clave. Paso 5. No tienes el control. La ansiedad de separación se refiere a una ansiedad excesiva que siente una persona cuando se separa de alguien con quien tiene una relación cercana, como un amigo, un familiar o una pareja. En términos psicológicos, la ansiedad de separación se relaciona con un apego inseguro, que es un patrón de relación en el que una persona siente una necesidad excesiva de estar cerca de otra persona para sentirse segura y protegida. Las personas con apego inseguro pueden sentir una gran ansiedad cuando se separan de alguien importante para ellas y pueden tener dificultades para establecer relaciones saludables y satisfactorias. En algunas personas, el control puede convertirse en una forma de manejar la ansiedad de separación. Al tener el control de una situación o de una relación, sienten que tienen más seguridad y protección contra la posibilidad de perder a alguien importante. Por lo tanto, si sienten que pierden el control de una relación o que alguien los abandona, pueden experimentar una gran angustia y ansiedad. Cuando esta necesidad te ha invadido, el control funciona como un mecanismo de protección. Aíslas a la persona que dices amar como un modo de protegerte. Así que intentas controlarla tanto como puedes, porque eso te aporta seguridad. Levantarte una mañana y darte cuenta que esa persona ya no está contigo, es una mera manera de darte cuenta que perdiste el control, eso te hace sentir imponente y desamparado lo que te lleva a una vertical empinada de ansiedad. Que solo se mitiga cuando aprendes a dejar soltar el control, a entender que tú no tienes ni potestad ni gobierno en la vida de nadie. Paso 6. Al principio dolerá, luego te acostumbrarás. En términos psicológicos, la capacidad de adaptación se relaciona con la resiliencia, que es la capacidad de recuperarse y adaptarse a situaciones estresantes o adversas. La resiliencia se basa en la capacidad de regular nuestras emociones, manejar el estrés y mantener una perspectiva positiva en situaciones difíciles. Existen varias bases psicológicas que explican la capacidad de adaptación psicológica. Una de ellas es la teoría del apego, que sostiene que nuestras primeras experiencias de apego en la infancia influyen en cómo manejamos las relaciones interpersonales y la adversidad a lo largo de la vida. Las personas con un apego seguro, por ejemplo, tienden a tener una mayor capacidad de adaptación y resiliencia que las personas con un apego inseguro. El concepto de apego inseguro fue desarrollado por el psicólogo John Bowlby, quien argumentó que la calidad de la relación entre el niño y su cuidador en la primera infancia tiene un impacto significativo en el desarrollo emocional y social a lo largo de la vida. Si tuviste una infancia llena de relaciones significativas donde tus tutores cuidaron de ti, te será más fácil lidiar con el adiós de alguien. En contraposición, cuando fuiste desatendido, será más común que sientas temor. Sin embargo, la buena noticia es que igualmente terminarás por acostumbrarte a no estar con la otra persona, independientemente de si tuviste una buena o mala infancia. Paso 7 puede ser feliz sin él el o ella. Contrario a todo buen argumento bien elaborado, los sentimientos no saben de razones ni mucho menos de lógica. La capacidad que tenemos a la hora de poder aceptar una experiencia así estriba en que tanto nos exponemos a la soledad. Una persona que ha aprendido a estar en soledad pronto se dará cuenta que no necesita de nadie para ser feliz. Y con ello, le será más sencillo dejar ir una relación. Para llegar hasta ese punto, es necesario entender la soledad como un mero proceso de independencia emocional que nos permite entender que nadie es indispensable. Paso 8. Eres autosuficiente. Y no te confundas, necesitas del camarero que te sirva tu comida y ocupas los servicios de un contador para poder llevar tus finanzas y qué decir de la persona del tren del aseo. Todos necesitamos de todos, pero menos en una relación. En muchas dimensiones necesitamos de todos, pero no en las relaciones de pareja, ahí la autosuficiencia ha mostrado ser el claro ejemplo de libertad absoluta y sin injerencia ajena. ¿Puedes vivir sin aire? Desde luego que no, puedes vivir sin que alguien compre lo que vendes o te contrate. Naturalmente no, necesitas participar de un mercado de intercambio, pero te morirías si alguien te deja de querer. La respuesta es no. Debes reconocer que eres autosuficiente y que en el amor, a diferencia de otras dimensiones, no hay nada de malo en estar soltero o en su defecto, lejos de la persona que supuestamente amas o que crees amar. Paso 9. Expande tu mente, tu expareja es una excusa. Martín era un chico que por mucho tiempo fue extrovertido. La sola idea de conocer a una mujer le parecía aterradora y la idea de hacer amigos aún más molesta. Hasta que un día una chica se enamoró de su actitud y personalidad hermética y encerrada en sí mismo. Martín por fin sintió alivio porque no tuvo que esforzarse en acercarse e invitar a una chica a salir. Ella lo hizo todo por él. Cosa que le facilitó las cosas. Hasta el día que ella se fue y él de nuevo se expuso ante el mundo. Y tuvo que encarar que en realidad, su exnovia era tan solo un escudo que lo mantenía a salvo de tener que conseguir amigos o una nueva pareja. La necesidad de aprender habilidades sociales fue algo elemental. Pero primero tuvo que aprender a aceptar que su expareja siempre fue una excusa y que quizás nunca la quiso verdaderamente. 10. Terapia. La terapia de aceptación y compromiso se enfoca en ayudar a una persona a aceptar y manejar los pensamientos y sentimientos negativos, en lugar de evitarlos o tratar de controlarlos. Al aprender a aceptar y manejar los pensamientos y sentimientos difíciles, una persona puede desarrollar una mayor independencia emocional y aprender a encontrar la felicidad en sí misma en lugar de depender de los demás para sentirse bien. Así, sigue estos pasos que te serán de ayuda para que finalmente puedas dejar ir a una persona. Sé que te resultarán útiles. Y ahora te pregunto, ¿qué te cuesta más hacer? ¿Sientes que tu pareja evitaba que tú tuvieras que enfrentarte a algo que estabas evitando? De ser así, ¿estarías dispuesto a admitir que tu pareja era en realidad una excusa? ¿Qué consejos de los que aquí expuse te ayudó más? Házmelo saber en los comentarios.